Me encanta cantarte, programa especial, acción Para el segundo ritmo vamos a trabajar parecido pero diferente Un ritmo para esta cosa, para esta mano, ah, no. esta cosa no es, es una mano Y otro ritmo para esta Esta mano, fíjense lo que hace Si antes estaba con la, la mano abierta, ahora está con el puño cerrado Y dice así ¿Se entendió? 6 golpes de puño, si no los contaron antes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y golpe de mano ¿Sí? Y esta mano pareciera que hace algo muy sencillito 3 golpes con la mano abierta y uno del puño Ahora el tema es juntarlos. Vol. ¿Se entendió? Bien. Ahora el, el truco acá, se acuerdan como dije antes, es que el primer golpe del puño este golpea con la palma de acá. El segundo no. Venlo lento, cámara lenta diría alguien. Y ahora doy vuelta. Lo de nuevo. Ven que es en el primer golpe el que da y ahora las dan vuelta al rostro. Bien. Y ahora se intuyen a lo que va a venir. Al revés. Si acá golpeaba el puño y acá con la mano abierta, ahora al revés. Golpe de puño con esta mano. Seis golpes de puño y uno de la palma. Va. Sí, seis golpes de puño y uno con la palma. Y este hace tres con la palma y uno de puño. Fíjense. Dos, tres y el puño. Ok, juntos sería... Ok, y ahora voy a alternar una cosa y después la otra. Primero puño acá, mano acá. Puño y mano. Cambio. ¡Cambio! ¡Cambio! Mira que hasta a mí me puedo confundir en una como recién Bueno unir las dos cosas o sea, el primer ritmo que hicimos y el segundo, a ver qué nos pasa ¡Tarán! entonces, a ver si se acuerdan cómo era esto yo no me acuerdo decía el ritmo de la siguiente manera por la otra mano y ahora va el segundo ritmo y cambio Bien, y vuelvo al primero. ¿Sí? Porque la idea es que después lo hagamos como bucle. terminó el primer ritmo, terminó el segundo ritmo y vuelvo a enganchar el primero y sigo. Las manos se pueden alternar. Puedo hacer así primero o así primero y divertirme. La idea es que se diviertan, que lo practiquen y que les salga perfecto. Bueno, como siempre digo, esto ha sido Me Encanta Cantarte. Mi nombre es Julián, al final está en las redes sociales si alguien quiere enviarme un mensaje, poner un me gusta y todas estas cosas hermosas de compartir en las redes sociales y como siempre digo, en este caso me encantó cantarte, me encanta cantarte y hasta la próxima.